Preparando el Tercer Encuentro Internacional de Pastoral Urbana, el Instituto Superior de Catequética, en trabajo conjunto con la Universidad del Valle de Atemajac, organizó un coloquio universitario. Bajo el título, Los Gritos de la Ciudad, se tocaron temas clave. Dos expositores compartieron desde su personalidad, su profesión y carisma, su visión acerca de esta urgencia pastoral. El antes del tercer encuentro internacional de pastoral urbana consiste en dos acciones. El coloquio universitario Los Gritos de la Ciudad. El seminario Respuestas Pastorales de la Iglesia ante la Ciudad. El coloquio universitario es un esfuerzo académico e interinstitucional de cuatro centros de educación superior, Univa, ITESO, UDG, ISCA, en el que han sido convocados profesionales, estudiosos e investigadores del fenómeno urbano, para que compartan el producto de sus estudios e investigaciones. El coloquio se realizó en cuatro grandes sesiones. Las dos primeras fueron en el aula magna de ISCA. Las dos últimas fueron en el aula magna de la preparatoria UNIVA, con duración de 20 minutos cada una, desarrollándose de la siguiente manera. Primera sesión de ponencias. Feminista y vulnerable. ¿Por qué no? Reflexiones de una mujer urbana de clase media. Doctora Seika Verónica Sandoval. UNAM, EPU, México La fe en la cultura callejera de México Doctora Daniel Strickland Ciesas, UDG, Guadalajara Futuros inciertos Retos de las políticas públicas de juventud en el siglo XXI Doctor Igor Israel González Ceris UDG, Guadalajara Segunda sesión de ponencias El arte como rescate de los espacios transgredidos Doctora Brenda Mariana Méndez Sei Teso, Guadalajara Entendiendo al cuarto mundo y la multidimensionalidad de la persona en la urbe Maestro Luis Macía Nebor Isca, Guadalajara Una propuesta de pastoral líquida Licenciado Presbítero Aurelio González Rosales, UNIVA, Guadalajara Tercera sesión de ponencias Los gritos de la ciudad en la lógica de la pluralidad cultural Maestro presbítero Raúl Martínez Arreortúa, EPU, México Retosa la pastoral urbana desde el lenguaje del anime Maestro Juan Francisco Hernández Gallegos, UNIVA, Guadalajara Tragedia humanitaria vivida por cientos de migrantes Maestra, Mónica Salmón Gómez y Teso, Guadalajara Cuarta sesión de ponencias Hablar de Dios en la ciudad Acercamiento pastoral a la periferia de la existencia humana Presbítero Antonio Godina Tejeda Isca, Guadalajara la prohibición como elemento performativo de la moral y la religiosidad. Maestro Jesús Arturo Navarro, Sey y Teso Guadalajara. Los jóvenes y los nuevos medios de comunicación. Consideraciones para una pastoral virtual. Doctor Armando Ibarra, Univa Guadalajara.